Bien, de regreso eh, aquí en nuestro espacio, tuvimos problemas de conexión eh, vía Zoom con el ingeniero Galvez eh, porque actualmente se encuentra en el hermano eh, país Haití y el internet y la comunicación Haití no es muy buena. Pero sí hicimos contacto eh, vía telefónica y les damos las buenas tardes, eh, ingeniero. Gracias por permitirnos esta llamada. Buenas tardes para todos ustedes, saludos para toda la autoridad de San Francisco de Macorís y también a todos los estudiantes haitianos que, que se encuentran allá en este pueblo eh, muy, muy amistad mías mía, que están allá, eh, un placer para mí, aquí estoy para responder las preguntas Bueno, eh, como se nos ha ido el tiempo eh, eh, por la, el fallo técnico, vamos a, hacer, a resumir rápidamente, actualmente hay un conflicto eh, entre dos hermanos países que vivimos en una misma isla, con el tema eh, eh, del río eh, masacre. masacre, el cual ha traído a este conflicto por la desviación que Haití quiere hacer eh, para tomar eh, parte de, y aprovechar parte eh, del agua de este río históricamente. Eh, y hay una situación, ¿qué está sucediendo? Actualmente, ¿qué dicen las autoridades haitianas sobre este conflicto? Bueno, parece que parece que es mentida. Este, aquí en Haití, ese no se, no se menciona nunca en ningún lado en la prensa nacional haitiana. Solamente se, se, eso se menciona solamente por la autoridad de agricultura, una parte de humanamente, pero aquí en Haití no. ¿Qué es lo que está pasando? Mire. Ahí en este momento dando seguimiento a todo lo que están haciendo los periódicos nacionales dominicanos a través de Río Masacre, que es un río, todavía eh, quedan pendientes la sangre de esos compatriotas haitianos. Vamos a acordar que eh, de ese río han pasado más de 37 mil muertos. Y por lo tanto, eh, vamos a acordar a la Paz Dominicana que Trujillo pagó a 6.75 dólares a cada haitiano, donde Trujillo entregó 250 mil dólares aquel tiempo a presidente haitiano, este señor Vicente. Eh, aquí en Haití en este momento no es una preocupación el río. Lo que da, lo que es preocupa, preocupante es que ya el gobierno dominicano anunció un proyecto eléctrico que se suministrará el agua de arte bonito en Elías Piña. Y eso que puede crear un conflicto porque ya ustedes saben que esas aguas eh, abajo de Elías Piña con esta agua eh, está utilizando para producir electricidad en, en Puerto Príncipe. O sea que ese conflicto territorial eh, puede generar otras cosas, pero más bien en este momento lo más preocupante para Haití es el coronavirus, donde en este momento allá aquí en Haití no hospitales como Santo Domingo, y el haitiano está acudiendo a la madre de la naturaleza a, para buscar hojas, para sí, tomar, ingeniero. para hacer los té, mientras tanto el coronavirus está ganando la batalla sí. en la isla por completa. Ingeniero Galvez Raquel Ortega le saluda de aquí del toque de queda. Eh, fíjese, usted dice que antes de que entremos a lo del COVID brevemente, que ya usted ha planteado varios temas ahí sobre la mesa, pero antes de cerrarlo, eh, ¿qué conflicto, o sea, de qué forma no ha habido una, una reunión entre la, eh, los bilaterales, no, las relaciones exteriores entre ambos países por el tema entonces del río Artibonito? ¿Qué es lo que usted entiende que puede generar esa situación? Bueno, eso primero puede generar un conflicto de interés nacionales, o sea, binacionales, entre ambos lados. Eh, ya eh, cuando ayer, por ejemplo, eh, al conmemorarse los 60 años de, de, de Trujillo, ya la las palabras están reviviendo la época de Trujillo, pero ustedes sabían que en esta época de Trujillo, del de acuerdo de 1929, que Trujillo y el presidente haitiano eran primos, sí. son hijos de dos hermanas. Pero ¿qué está pasando? Ahora, ahora mismo los intereses nacionales haitianos solamente se ven aquí en Puerto Príncipe porque el gobierno, mientras tanto el coronavirus está matando gente a dos manos en Haití, el gobierno sigue con el, el referéndum. O sea que el río Masacre no es una prioridad para el gobierno. Solamente un grupo de delincuentes haitianos en, en, la, en la agricultura haitiana, pero el pueblo haitiano está muy amermado de lo que está ocurriendo en sí. Solamente esta tarde en el periodo licendiario salió de que el gobierno ya tiene proyecto, el pueblo dominicano tendrá un proyecto de edificación de Erias Piña, donde el río Atibonito será utilizado para este fines. Allí está, allí será el, el llanto, porque el agua Atibonito cruza a, a, a, el, la provincia de Atibonito por completo, y si esa agua no está, el pueblo haitiano en este momento morirá de mucha hambre, porque ese río yeah. trae beneficio. Complejo Agricultura para Haití. En este momento, la Bahía de Arte Bonito desaparecerá. Eh, Alexander, eh, tú has mencionado, ingeniero, sobre el tema del COVID. Aquí en República Dominicana hay un rebrote eh, oficialmente, eh, entre comillas, eh, por parte de nuestras autoridades de salud en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Aunque ya hay otras provincias que, que los casos han ido en aumento. Tú me estabas diciendo que en Haití eh, los haitianos están, eh, o sea, muriendo. no es noticia el tema eh, del conflicto del río eh, Masacre, sino el conflicto y lo que está ahora mismo eh, acaparando los medios haitianos uh -huh. es la situación del COVID. Háblame cómo está la situación del COVID, el tema de la vacuna, porque sí, tengo entendido sí. de que ustedes, por ejemplo, se ha escuchado, en las eh, plataformas digitales, que los haitianos no quieren eh, vacunarse. Eh, cuéntame sobre el tema eh, COVID-Haití. Sí, bueno, el, el COVID en este momento está haciendo su camino en la isla. Aquí en Haití, el pueblo haitiano pobre, infeliz, que no hay hospitales. ¿no? De, de la naturaleza, o sea que buscando eh, lo que se llama eh, el, el, el, el lima, ok, eso es eh, algo pro, productivo del lado del mar, con esta, esta hierba le están pro, por, preparando unos té para tomar, limón, y mm. eh, eh, ajo, pa para la piel, el eso está usando los pobres haitianos en los campos, pero los evangelios haitianos, refiriendo hasta el coronavirus, dice Toda la enfermedad creada por los hombres en Haití habrá su sanamiento. Pero está utilizando el poder de la naturaleza. Aquí en Haití se está muriendo algunos jefes. Por ejemplo, los jefes que han robado muchos cuartos en el gobierno. Ya han muerto seis de ellos de coronavirus. ¿Okay? Por ejemplo, aquí se murió una persona que era director de la Oficina Nacional de los Asegurado. Él que ha prestado 120 millones de haitianos a una persona por 70 años esa persona tenía 50, ya falleció por el coronavirus. O sea que Dios está castigando a estos delincuentes haitianos que han robado todo todos los cuadros del país. Los primeros muertos por coronavirus son ellos. No, pero tanto así. Las o sea, la estadísticas, eh, eh, ingeniero, eh, hay estadísticas ya de cuántas personas infectadas de COVID, cuántas personas han fallecido, y el tema de la vacuna, si han llegado vacunas y se están inoculando el pueblo haitiano. Bueno, primero, eh, aquí en Haití, solamente en el, en el aeropuerto, eh, está utilizando eh, las pruebas eh, por, el nariz, por la nariz, pero una prueba solamente para viajar, pero no una prueba de determinar si yo tenga o no el coronavirus. Esa prueba en Haití cuesta 85 dólares, que es más barato que Santo Domingo, porque Santo Domingo da 88.40, aquí está 85, o sea que hay un 3 dólares de diferencia. Eso es lo primero. Lo segundo es... El pueblo haitiano eh, en parte no tiene confianza sobre las vacunas porque la política de la sanidad pública haitiana es una política eh, eh, que está muy debajo de lo que es la confianza social del pueblo haitiano. O sea que no hay confianza entre el pueblo haitiano y las autoridades sanitarias haitianas. Y por lo tanto hay un, hay un rechazo contra ese, ese, el, el, la vacuna que, que, está, que van a regalar Haití pero mientras tanto, a recordar a ustedes, que el FMI entregó a Haití, en el, el, el, el, cuando arrancó el coronavirus en Haití, en el 2019, 111.6 millones de dólares. Este tiene y este dinero desapareció. Y en este dinero, oiga bien, no hubo ni hospitales, ni una clínica. Este dinero lo, lo robaron. Y por eso, señores, me excusa la palabra, yo les decía a ustedes hace unos, unos, unos minutos, los primeros muertos de coronavirus son los ladrones haitianos, los que, los que desfacaron el pueblo. Son los primeros muertos. Okay. Alexander, y, eh, pero me gustaría saber si hay estadísticas eh, en Haití de cuántas personas están infectadas con el virus, cuántas han fallecido y, y, y, y, y qué se está haciendo, porque realmente sabemos okay. que hay una en situación. El, en este momento tenemos 371 muertos desde que arrancó el coronavirus hasta el día de hoy. 371. es una nota que la autoridad sanitaria ha, ha dado a la prensa nacional de Haití. Tenemos también doble infectado 11.300 personas desde que arrancó el coronavirus hasta este momento. Ahora bien, ingeniero, ¿qué pasa? Ingeniero, perdón, ¿usted cree en esas estadísticas? ¿Usted mismo las cree? Eh, fíjate, son estadísticas del Estado. De hecho, los, los Estados, los dos gobiernos en la isla no están, no están hablando de mentiras, porque puede ser que hay más muertos... Por su seguridad pero, pero, nacional. Claro. Bueno, yo voy a decir que son tres más, matos, de un año son de 300, pero hay más. Porque acuérdate que los dos gobiernos que están en la isla no están mintiendo al pueblo. Los dos, los dos. Haití, y Santo Domingo, los dos están mintiendo al pueblo de coronavirus. Porque eso está más peligroso que nunca. Aquí en Haití, los haitianos, pobres. Oiga bien, señores. Oiga bien, señores, mujeres y hombres de San Pedro de Macorís. El enfermedad haitiano está. Eh, está yendo en la madera de la naturaleza hojas ¿Eh? para que el coronavirus no le, no, no le acecha la vida porque en Haití el pueblo haitiano no tiene privilegio de ir a una clínica privada a una cama en Haití no hay cama lo que hay son ladrones porque el FMI y, y el grupo de los ladrones haitianos robaron 111.3 millones de dólares con el coronavirus hasta, hasta este momento solamente eh, eh, en Haití eh, bueno, y en día, y en tengo, en... Eh, eh, sí. Entendemos, y por asunto de tiempo, ¿verdad? Eh, eh, tenemos que aprovecharlo eh, para que nos diga sobre el tema de, de la delincuencia. Vemos y, y, y recientemente eh, varias personas fueron secuestradas en Haití. Hay una situación que la gente tiene miedo de ir a Haití por grupos eh, paramilitares, si se quiere, o, o, o, o guerrilleros. Eh, que están secuestrando personas. ¿Cómo está esa parte y el tema de la política en Haití en este momento que han estado pidiendo eh, la renuncia del mismo presidente haitiano? Bueno, primero déjame decirle que los delincuentes en Haití son manejados algunos por el gobierno. ¿okay? ¿Por qué? el gobierno. Porque los delincuentes haitianos la tienen la misma m tienen M40, armas de puntería, armas de guerra que no tienen ni siquiera la Marina Dominicana. Armas arma fuertes. ¿Qué pasa? Los ricos haitianos corruptos eh, preparan los delincuentes haitianos para secuestrar a la gente, porque aquí en Haití los secuestradores tienen dueños. Fíjate qué pasa, señores. En el día de hoy, la, el, el, eh, la palabra delincuencia en, en la isla, es una palabra hay que, hablar, que tiene alas, dos alas. Pero en este momento los delincuentes haitianos, los secuestradores tomaron unas una vacaciones por tres meses. De hecho, ya uno puede ir en el sur sin problemas. Eh, porque los delincuentes cuando van a buscar Te buscan en la calle a, a la luz del día No has echado te viene, ven, Se, 70 mil dólares 80 mil dólares para tu rescate ¿Me entiendes? Pero hay que ver la, el tipo de armas que tienen esas personas Son armas de guerra Armas de guerra de todo Pero eh, las, las elecciones eh, El gobierno está preparando Lo que es el, el referéndum Pero ya el pueblo está rechazando Todo esto De hecho que la oposición haitiana eh, prometió de quemar todos los centros el día 26 de junio ahora que habrá un referendo que el pueblo ya lo está rechazando debido a la delincuencia, el hambre, la hambruna que está sufriendo el los haitiano y la corrupción porque el presidente haitiano el nombre de él está 69 veces anotado en el libro de la corrupción de lo que robaron el dinero del petrocaribe. Bueno, eh, de verdad que una situación difícil en Haití. Ya vemos que en Haití no le están dando mente a la situación que, y, y, que ha sido oh, eh, incluso primera plana aquí en República Dominicana con el tema del río eh, Masaque. Gracias, Ingeniero Alexander. Luego te vamos a volver a, a contactar con más tiempo y poder hacer una, una conferencia video, eh, videollamada cuando esté aquí en República Dominicana. Pero gracias por darnos tu tiempo desde allá, desde el hermano país de Haití. No hay problema, muchas gracias y bendiciones para la gente de San Pedro de Macorís y también para los San Francisco de Macorís. que está haciendo un trabajo sí. en Vietnam. Sí, señores. Sí, no, gra gracias, bien. Alexander. Eh, mira, sí. Alexander es una persona, sus hijas estudiaron aquí en República Dominicana, eh, medicina. Él eh, sí. eh, eh, eh, también ha trabajado como ingeniero hidro, hidráulico allá en Haití y también aquí en República eh, Dominicana. Y es muy conocedor de la historia y de la situación porque vive... Y tiene mucha propiedad ¿Sabe por qué? Porque vive la situación de Haití. Él está en este momento en Puerto Príncipe, en Haití. Le preocupa mucho, lo dejó bien claro en sus palabras. Y sobre todo a la hora de saludar, como destacó, a los estudiantes haitianos que están aquí recibiendo docencia. En nuestras universidades, en la UAS, en la Nordestana, por supuesto, y en el país completo, donde quiera estudiar. Hay muchos que estudian, muchos que no vienen a delinquir aquí, sino bueno, que sus hijas estudian a en a mania, la vida y aprender. Sus hijas estudian en Una mania, carrera. Regresada de medicina. Excelente. A, él dejó bien claro cuál es la preocupación que tiene ser. Eh, eh, Haití, la corrupción, la política la hambruna y bueno la falta de credibilidad en la vacuna eso es lo que, ellos prefieren morir antes que vacunarse. hojas y cosas así. Y usando métodos antiguos. Eso es Igual, normal en Haití de la medicina sí, sí, sí, sí, natural claro, y esas no, cosas. Claro, pero El... lo de subirse en la defensa con los famosos test de hoja natural es tío. válido. Sí, por supuesto, pero no podemos confiar y decir que esto me va a salvar de, de Ahora un lo, coronavirus lo, o de cualquier lo otro que tipo de enfermedad. me sorprendió Raquel es 371 muertos. No, están hablando de eso desde, eh, el do, desde el marzo de 2020. ¿Con qué, con ¿qué será que lo están? Contando? De más de un año Creo que y, en Haití no hay, no hay estadística muertos. confiable. Tenemos Dios. que ir a la pausa, Raquel. Luego la pausa seguimos con el desarrollo ya en la parte final de este es su espacio, el toque del mediodía. Luego la pausa. Eh, eh.